Tres. Bienvenidos al bar mediocre, donde no existe el despipón. Tiene el pescado el precio adecuado, las mesas son de color marrón. Los tenedores son plateados salvo los que ya se han oxidado. El camarero tiene bigote y el cocinero un barrigón. Disfrutarán de una normal velada que en un segundo será olvidada. El bar mediocre con total certeza no alterará su naturaleza. Bienvenidos al bar mediocre, donde los manteles son de color ocre.